es que la ADP insiste en no volver a clases. Es un error en el titular, muchachos. Eh, no es que insiste en no volver a clases, es que insiste en no reiniciar el año escolar con relación a lo del Omicron. Eh, dice la Asociación Dominicana de Profesores, reiteró ayer su llamado a no iniciar la docencia presencial para el día de hoy, por considerar que la situación del covid en el país no se encuentra controlada. Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, manifestó que el Comité Ejecutivo Nacional que se, de ese gremio se encuentra en sesión permanente, por lo cual distribuyó sus 21 miembros en toda la geografía nacional para hacer un monitoreo continuo en las aulas a partir de hoy. En ese sentido, el gremio realizó un levantamiento que arrojó que más de 10.000 maestros presentan síntomas de covid caramba, y que 722 afirmaron haber dado positivo al virus. Oigan ese dato, de acuerdo a al ADP, 10.000 maestros presentan síntomas de COVID y unos 722 afirmaron haber dado positivo al virus. Si podemos hacer contacto con Sixto Gavín, que es, ¿verdad?, del Comité Ejecutivo Nacional. Y si podemos hacer contacto con Robert eh, Frías del ADP, Atención Producción, sería importante para ver cuál es la situación en la, en la aquí, básicamente en San Francisco, y si de alguna otra eh, seccionales, por ejemplo, como Hermanas Mirabal, eh, Samaná, eh, nos pueden llamar para darnos la información de cuál es la realidad de ellos en sus respectivos eh, lugares, ¿verdad? Cómo está el contagio y cuál es la realidad de lo que está sucediendo en las escuelas. Ahora bien, eh, desde nuestro punto de vista, de manera particular, creemos que tanto la posición del gobierno de llamar a clases sin ningún tipo de levantamiento y sin escuchar a la Sociedad de Infectología, porque no la escuchó, la Sociedad de Infectología la semana pasada le pidió al presidente posponer el, el reinicio del año escolar por lo menos una semana hasta ver cómo cómo fluctuaba la situación de, de los contagios. Vimos a otras instituciones también pidiéndole al presidente que, eh, que no, inici, no, no, no reiniciara el año escolar hasta tanto ver eh, la, cómo se iba desenvolviendo esto de la, de la de los contagios de Omicron. Sin embargo, vemos que se tomó la decisión de manera unilateral, incluso el ADP denunció de que ellos no fueron tomados en cuenta, que no fueron consultados. ...para el inicio, el reinicio del año escolar. Eh, vemos aquí una situación de tranque. Hay que explicarle a la sociedad que realmente los grupos como el ADP... ...este tipo de gremios se llaman grupos de presión... ...y esa es su función, hacerle contrapeso al, al poder político, al poder del gobierno. Eh, eh, ¿verdad? En este caso, a través de protestas, a través de paralizaciones... ...y, y, y con tomas de decisiones que van a veces en, en contra de lo que decide el poder político. Esa es la función del ADP, así como del colegio médico y de otros grupos de presión. Desde, desde, desde nuestro punto de vista, entendemos que es una posición, tanto del gobierno, radical e irresponsable, como también es radical la posición del ADP. Número uno, el gobierno entendemos que fue radical e irresponsable porque, viendo que cada día se infectan, más de 5.000 personas diarias en la República Dominicana. Óigalo bien. Más de 5.000 personas diarias se están contagiando de coronavirus en la República Dominicana. De acuerdo a los propios números de ellos. Que son los que no lo estamos inventando. De acuerdo a los propios números de ellos. Eh, más de 5.000 personas se están contagiando. Hace más o menos 5 o 6 días que eso es continuo. Eh, de más de 5.000. Estamos hablando de que en la República Dominicana más de 30.000 personas se han contagiado en los últimos 10 días, algo que realmente es alarmante. Eh, algunas personas dirán, bueno, pero los hospitales no están tan llenos. En el titular lo acabamos de ver, incluso yo le compartí a, a los muchachos temprano lo que tiene que ver con el Moscoso puello, con el, el Luis Eduardo Aybar que están diciendo que están trabajando prácticamente a su máxima capacidad ¿y qué es su máxima capacidad? es que cuando tú dices yo tengo poco personal miren lo hay, hospitales y clínicas operan entre el 67 y 100% para infectados del, de, del virus ¿qué resulta señores? es que con la cantidad inmensa de contagios ahí también se van maestros y médicos enfermeras, bioanalistas se van ahí Contagiado Y una persona contagiada evidentemente que tiene que irse a aislar a su casa. Pero ¿qué pasa? Y yéndose a aislar a su casa se convierte en un vector de transmisión. Miren, eso fue ayer, 5155. Pero antes de ayer fueron eh, 6045. Y así sucesivamente hacia atrás, 6000 y pico, 6000 y pico, 5000 y pico. Estamos hablando de una cantidad de contagios exponencial. Y miren esto que publica Edith Feble. Dice Edith Feble ayer en su cuenta de Twitter que hay una situación muy grave que requiere la intervención de salud pública como órgano regulador de asistencia de salud. Dice, por alguna razón que desconozco, dice Edith Feble, varias clínicas privadas están rebotando los pacientes positivos al COVID que requieren de ingreso ¿Usted está escuchando, señora? La gente va a los centros clínicos y lo están rebotando en la capital de manera específica. Entonces no lo están recibiendo, no hay una explicación del por qué. ¿Qué se busca con esto? ¿Que no se aumente la, la, el, el nivel de, de camas ocupadas? Yo no sé, a quien tiene que dar la respuesta eso es el gobierno. Y entonces, en función de eso, de manera particular, yo entiendo que tanto la posición, miren eso del Moscoso puello. dice el director del Moscoso puello que está trabajando casi a su capacidad, ¿Mm? Moscoso Puello casi a máxima capacidad por casos del coronavirus. Y yo le pregunto a usted, ¿por qué están rebotando los pacientes en las clínicas privadas? ¿Es una línea que han bajado para no recibir los pacientes y entonces que la ocupación de cama o la ocupación hospitalaria no suba? Yo no sé. Me están dando la oportunidad entonces para yo especular y para yo eh, eh, pensar en algo, ¿verdad? En una manipulación a través de lo, de, de, del Estado, a través del gobierno. Cosa que no debe ser. Entonces, desde el punto de vista del inicio del año escolar, entendemos que tanto la posición del gobierno radical e irresponsable con llamar a clases sin las más mínimas condiciones, sabiendo, señores, miren, al que le da eh, coronavirus o el, el Omicron, o el que le da la gripe mala que anda, como dicen por ahí, señores, miren, lo tuerce, lo dobla, como decimos popularmente. Imagínense usted, usted que tiene una familia de cinco personas, cuando le da eh, el coronavirus a uno, normalmente se le pega todito, o por lo menos a una gran parte. Pero si le da la gripe mala que anda, como dicen por ahí, entonces termina, comienza el primero hasta el último, porque todo el mundo termina contagiado, señores, y eso es terrible. El que tiene, por ejemplo, uno o dos o tres niños con gripe a la vez, sabe, sabe a lo que yo me refiero. Porque es muy bueno hablar desde tu casa, y el que no tiene hijos muy bueno decir, man, a los hijos hay que mandarlos para la casa, pero cuando un niño se te viene contagiado de una gripe mala como la que anda... O, o, ...o del Omicron, del coronavirus... ...y viene y se te tranca en la casa... ...y te contagia a los otros tres, por ejemplo, que tú tienes... ...tú tienes un problema en tu casa... ...que desestabiliza totalmente la familia... ...durante más de una semana... ...entonces no estamos pensando en la salud pública... ...estamos pensando en la parte económica... ...estamos pensando en agradar a los, a los empresarios... ...y ¿qué resulta? Ya ha dicho la sociedad de infectología... ...la sociedad de infectología dijo... ...de manera pública... Que el presidente lo que está buscando es agravar a, a, a los empresarios. Lo que está buscando, ¿verdad? Eh, servirle de, de camino a los empresarios. Y por eso ustedes ven la metida de, patica, de pata más histórica que yo he visto. Que se quiera regular una licencia médica por decreto. Increíble. Imagínese usted que a usted le da coronavirus y venga el presidente y a través de un decreto, o de una resolución le digan a usted no, a usted se le va a quitar el coronavirus en cinco días, en siete días. ¿Y cómo es posible? Si cada organismo es diferente, si cada cuerpo es diferente. Se supone que si a usted le dan una licencia porque usted no puede trabajar porque está contagiado de coronavirus, ¿cómo es posible que a usted le digan a los siete días tiene que integrarse al trabajo aunque esté positivo? ¿Pero, pero ¿y en qué cabeza cabe? Atención a las empresas. Atención a las empresas. Es un error pensar así. Porque ¿qué pasa? Esa persona que viene positivo, aunque se sienta mejor, viene positivo, te va a contagiar por lo menos a 5 o 6 de su entorno que se van a ir de licencia. Otra tontería y otro error que están cometiendo. Un consejito a los empresarios. Miren qué pasa. Te dicen que tú puedes irte de licencia, que te puedes quedar en tu casa 7 días sin licencia. Es un error. Parece que no manejan el sistema. Si tú buscas una licencia, se supone que tú tienes un seguro, un seguro de salud, ¿qué tiene que pagar la empresa esos 7 días que tú duras fuera o esos 10 días? Ejemplo, me parece una locura. Si, por ejemplo, Junior, el camarofo que está de frente a mí, se contagia de coronavirus, inmediatamente él va donde un especialista y ese especialista emite una licencia médica y él dura 10 días fuera de la empresa, ¿quién le paga a Junior ese dinero? Es la empresa. No, lo paga el seguro. ¿Por qué pasa que tiene un seguro? Ahora, si no hay una licencia médica, ese, esos 10 días, días lo va a tener que pagar la empresa. Es una locura lo que ha hecho el, el ministro de Salud Pública. Y los empresarios no se han dado cuenta. Porque si, por ejemplo, mañana, Junior da positivo, sin, sin licencia médica se va para su casa. Va a durar 7 días, por ejemplo. A los 7 días se tiene que reintegrar. ¿Mm? Se tiene que reintegrar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sin COVID? ¿Pero qué pasa? Esos siete días lo va a tener que pagar la empresa porque él no llevó licencia. Es una locura. Porque se supone que si tú estás enfermo y no puedes trabajar, lo lógico es que tú tengas una licencia médica que le, le indica el seguro. Mira, esta persona no está trabajando. Como yo te estoy pagando un seguro, me tienes que pagar el tiempo que ese, que ese eh, eh, empleado me duró fuera de la empresa. Es lo correcto ellos están llamando a que la gente se quede en su casa sin licencia es una locura porque tú puedes tener incluso y que algo que se está haciendo aquí, grave ¿Mm? la gente se va por Estados Unidos y consigue una prueba eh, negativa, falsa bienvenidos a la República Dominicana, señor una prueba negativa, falsa, para no perder el vuelo ¿quiénes lo están haciendo? bueno, investigue usted pero se está haciendo, ya, ya hay, ya hay denuncias Incluso también gente que está buscando pruebas positiva falsa para tener eh, eh, 10 o 15 días eh, eh, eh, sin trabajar. Están entendiendo los niveles de corrupción que existe en la cultura dominicana. O sea, tú estás positivo al coronavirus, te tienes que ir a Estados Unidos, pero no puedes irte y consigues una prueba negativa por ahí y te vas. Normal. Así es como funciona este sistema. Y entonces, con relación a, a lo del ADP, me parece que es una medida extrema por el tiempo, porque están llamando a reintegrarse a clases luego del 31 de enero. Me parece una medida, una decisión irresponsable por el tiempo. Sí, eh, eh, hay, hay los colegios privados, hay, hay algunos que están llamando a reintegrarse hoy, otros se van a reintegrar en la próxima semana. Y entonces, eh, ya eso es decisión básicamente de cada centro en función de, de, de cómo lo ven, ¿verdad? De cómo ven la situación. Ahora bien, con relación a la ADP, entiendo que es una forma de ellos presionar al gobierno. Creo que es extrema eh, hablar de, de más de 15 días fuera de clases porque si, si hoy estamos a 11 y ellos están llamando a reintegrarse el 31 de enero, ¿por qué tanto tiempo? ¿Qué es lo que va a pasar de aquí al 31 de enero? Yo creo que eso eso debió ser por lo menos semanal o de día a día, que ellos digan esta semana no vamos a abrir, pero vamos a ver cómo estamos en la próxima semana para entonces abrir o no, creo que es lo correcto, pero no decir desde ahora el 31 nos reintegramos, parece que una actitud irresponsable por parte del ADP, eh, en ese caso, porque yo entiendo que si bien en esta semana no hay las condiciones, pero pudiera ser que la semana que viene sí la haya. Y entonces tú no puedes dejarlo para el 31 porque es una decisión de un gremio de manera particular. De manera que sería importante eh, escuchar aquí en San Francisco la, la, la intervención de Robert Frías, que es el presidente de la ADP, y también de Sixto Gavín, que es este del Comité Ejecutivo Nacional, ojalá pudieran eh, comunicarse con ellos para ver cuál es la postura y si hay maestros infectados aquí. Es importante decirle también a la gente que cuando un maestro va a un aula, si hay un estudiante que está contagiado y se contagia, ya no tenemos, ya no, ya no tenemos a maestro. ¿Mm? Y así sucesivamente en los liceos, en las universidades, de hecho las universidades no van a iniciar de manera presencial, las universidades no van a iniciar de manera presencial para evitar el contagio. Imagínense ustedes, por ejemplo, un maestro que se contagie, eh, o, o 10 o 20 maestros que se contagien en una seccional, estaríamos entonces nosotros no teniendo eh, esos maestros y, y estaríamos provocando un problema mayor. Ya está en línea eh, la compañera Carolina Medina Viescai, a quien le damos los buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos, no la días, Buenos días a toda la gente eh, Mira, precisamente sobre el tema de educación Creo que es un desafío para el gobierno La medida que han tomado desde el punto de vista En que tienen aperturado todo a nivel nacional Del gobierno hacer un llamado al inicio no presencial en las aulas Iba a tener de frente a todo el sector que dice, bueno, pero están los comercios abiertos, están las discotecas abiertas, está el estadio abierto, está todo en la República Dominicana abierto. Y aún, en lo particular, y parece que es su posición, estoy consciente de las implicaciones que tiene mandar miles y miles de niños a los centros educativos. Eso es... Eh, un nivel de contagio y de propagación de toda esta gripe que anda y de todo el virus terrible. Inmenso. ¿Qué podía hacer el gobierno cuando tiene estas dos situaciones? Tengo el país completo, aperturado, pero entonces voy a cerrar las, las aulas. ¿Qué hago? Al parecer él vio la opción. cuando me voy a salir de este problema porque iba a ser un problema. O sea, iba a ser un problema. Imagínate tú esta información. No hay docencia, pero el país completo está abierto. Entonces, eh, lo puso, si se quiere, en manos de las familias que decidan a quienes, eh, si, deciden, si desean enviar a sus niños a los centros educativos. Ahora bien, una decisión familiar particular. Está el otro aspecto del tema salud, sistema de salud, por el cual el gobierno debe responder. A la hora que estos eh, que tenemos al momento se disparen a nivel infantil eh, es muy peligroso es muy delicado estamos hablando de niños y esta y, y de gente eh, generalmente los maestros con condiciones con comorbilidad gente ya en muchos de ellos en edad avanzada eh, de la tercera edad y demás y las situaciones de salud que muchos enfrentan de manera normal sin COVID ahora nosotros eh, Partiendo de esta realidad, lo que pueda pasar en los próximos días con esta diseminación, esta movilidad de niños, a nivel del país, estamos hablando de miles y miles de, de, de, de muchachitos y muchachitas que ni los adultos mantienen todo el protocolo y todo lo que conlleva eh, el manejo para evitar contagiarse de COVID o de este virus eh, tan contagioso como el Omicron y las demás virus, porque no sabemos cuántos son de tantos que hay. Eh, es mucho más difícil protegerse. Partiendo de esta realidad, hemos visto posiciones eh, de la sociedad de, de pediatría, por supuesto el colegio médico, eh, la ADP, me parece muy válida, estas posiciones que han asumido, por ejemplo, la ADP me parece una fecha prudente, aún corto el tiempo, pero para ver la manifestación y cómo van eh, la, la tasa de positividad se disminuye, si continúa aumentando, hemos visto que se ha mantenido eh, un tanto igual en estos días, entre los eh, 6.000 que andan, no se ha continuado disparando, tampoco ha disminuido. Que Es el tiempo de espera que yo entendía que el gobierno estaba observando, pero vemos claramente que el gobierno no va a tomar medidas de restricciones de ninguna índole. Eh, está sobre la mesa lo que hay que hacer. Es lo que puedo percibir según la posición que asume el gobierno con este tema cuidarse, protegerse, vacunarse y todo lo demás lo que ya sabemos el tema de la ocupación hospitalaria y donde hay una mayor concentración de contagios que es en el Gran Santo Domingo en Santiago, en las principales ciudades eh, donde hay más contagio y más ocupación, camas con todos estos procesos gripales ahí debería poner eh, ojo el, el gobierno, llamar la, la atención estas ciudades Ahora, el tema del inicio de las docencias, nosotros vamos a recordar lo que pasó en, en el inicio del año pasado de las clases, donde habían posiciones marcadas que hasta teníamos gente que iba a hacer protesta por el no inicio de las docencias, y estamos hablando en, en, en momentos más delicados el punto de vista del trato, del manejo de, de estos procesos que estamos viviendo. Eh, ya teníamos gente protestando frente al Congreso. Teníamos gente que decía, yo tengo que trabajar, no tengo que me atienda a los niños, tengo que eh, el gasto familiar se me ha incrementado porque en la escuela le dan alimentos, los niños no están aprendiendo, no tenemos eh, internet, no tenemos energía, todo lo que implica, todo lo que implica. Claro está, la salud está primero. Entonces, tenemos a ese grupo de padres del país en lugares inóspitos, donde no hay condiciones para que los muchachos Puedes recibir la docencia que te dicen o le dicen al gobierno, nosotros queremos clases presenciales. Ahora, este es el otro aspecto, el más juicioso el que tiene la posibilidad eh, de la virtualidad, eh, el que tiene acceso a esta uh -huh. modalidad. Es decir, nosotros tenemos un tema de salud que debemos de preservar y eh, debemos de ir a la docencia uh -huh. virtual. Tenemos el sector médico y magisterial que dice no. O sea, son tres posiciones de estos actores marcadas. Eh, yo entiendo que para el gobierno lo que dijo, bueno, vamos a dejarlo a opción o decisión de cada familia. Y de destaco, y repito, entonces el tema salud, ¿qué podría pasar en los próximos días? Estaríamos nosotros observando eh, un llamado desde el Ministerio del Gabinete de Salud o de, del Ministerio de Educación. Sí, y esperemos que no, porque realmente no queremos esto porque para nadie, no le beneficia a nadie, que haya que cerrar desde, desde el gobierno que haga el llamado de decir que las docencias deben de ser virtuales, porque implicaría lo que sabemos, altos contagios. Entonces, lo más posible, lo más seguro es que se disparen, espera, que se disparen los contagios en los niños y por supuesto en los maestros. Vea unos datos, eh, amigos televidentes, que ofrece el señor Hidalgo, y presidente de la ADP, de la cantidad de maestros contagiados, eh, con secuelas del COVID, algunos con tos, que están bien, pero con tos, otros con procesos gripales, virulentos, o sea, un abanico de gente que debería de estar en las aulas que no puede por la situación que estamos Entonces, ¿qué te dice toda esta panorámica? Pienso indiscutiblemente que lo más prudente puede de esperar, esperar por lo menos dos semanas, tres semanas, ver, ver eh, si estos contagios que tenemos, este brote, esta quinta ola, mantiene eh, el, el, el, se mantiene en el punto que está, si tenemos una... Eh, una alza, porque la tendencia te dice como que, que se, se ha quedado igual, no tenemos una tendencia a la alza en los contagios, en los contagios, no se han disparado, no han aumentado. Entonces, ¿qué te dice esto? Que posiblemente se mantenga, ahora no tenemos esa seguridad al momento en que los muchachos lleguen a, a los diferentes centros educativos. Entonces, ante todo esto, eh, es un asunto de observación plena del gobierno, si en un momento determinado hay que llamar desde... El, desde la oficialidad, desde el Ministerio de Educación, no posiciones de la ADP, colegio médico, desde el gobierno como tal, que veamos que los niños, señores, los niños, esta gripe, como tú decías ya en principio, no la aguanta todo el mundo, esta gripe tumba y, y, y, y, y, y, y pone a cualquiera, eh, bueno, en muy malas condiciones. Y un niño, bebé de 3, 4, 5, 7, 8 años, lo estropea lo estropea y vive. Entonces, imagínense eso, que lo, que lo tengamos a nivel infantil. La gente en la casa se puede eh, atender de alguna forma, como lo, o sea, se estaba haciendo hasta ahora. Medicamentos, ahí vemos ya gente vendiendo los té antico, increíble. Pero esa es la génesis, esa es la idiosincrasia del dominicano. Entonces, ante todo esto, eh, estas próximas dos semanas, estas próximas dos semanas, y, y partiendo vamos a dar tres, porque esta que inicia lo más natural es que los padres no envíen los muchachos a la escuela y también la misma eh, reacción de algunos de no llevarlo, no, no irán. Tal vez también de posición en la semana que viene. Hoy estamos a 12 de enero, a 31 de enero, principios de febrero, que es una fecha un tanto prudente. Nosotros vamos a tener a mano la realidad del impacto que va a tener eh, la diseminación de los muchachos en los centros educativos. La verdad que en lo particular espero que no sea ese impacto que se espera partiendo de la realidad que tenemos, porque sería desastroso a nivel infantil. Bien, ¿Estás? en relación a eso, eh, es importante destacar eh, lo, lo fuerte de, de esta enfermedad, independientemente de que hay personas que no requieran hospitalización, y eso es importante, pero eso no significa que no te hace daño. No, no significa eso, que no, te, que no te saca de circulación por lo menos por una semana. En el caso nuestro, nos pasó así. Eh, nos golpeó y evidentemente nos sacó de circulación por unos cuantos días. Pese a que estábamos incluso trabajando vía Skype. Pero eh, imagínense ustedes, a propósito de alguien que nos escribe aquí al WhatsApp, que estamos hablando de los niños que no están vacunados. Los niños menores de 12 años no están vacunados. ¿Cómo sabemos cuál es la reacción? ¿Cómo sabemos cuál es eh, eh, qué va a pasar con esa cantidad de, de, de estudiantes que se pudieran contagiar, algunos de ellos con comorbilidades? Porque hay niños que son diabéticos, hay niños que tienen problemas de salud de por sí. Entonces, ¿ha, ha tomado en cuenta el gobierno este tipo de, de, de reacción? Lo que puede suceder, lo han calculado, lo han estudiado. Entonces es importante, eh, tanto para el ADP, que eh, reitero, para mí es una posición muy radical hablar del 31, porque <coughs> evidentemente, no evidentemente creo 20. que es algo que debe ser de día a día o de semana, por ejemplo, se puede ver el comportamiento del coronavirus de esta semana y entonces ver la posibilidad de que el jueves o el viernes se están reuniendo para tomar una decisión para el próximo lunes. Pero en el caso de que no sea para el próximo lunes, entonces eh, ver la posibilidad de que sea para el próximo lunes, así sucesivamente, irlo viendo eh, semanal eh, el comportamiento del coronavirus en la República Dominicana y entonces eh, ubicar ¿verdad? la decisión y el consejo de los especialistas. ¿Qué dijo la sociedad de infectología? Que es lo que a mí me sorprende. Que infectología, por un lado, que son los expertos en el área, llamen, perdón, llamen y digan que eh, hay, había que posponer el año escolar. Y entonces, eh, dice el colegio médico que sí que hay que iniciar el año escolar. Y dice el colegio médico incluso que las aulas son el lugar más seguro para los estudiantes. ¿Y en qué cabeza cabe? Que un estudiante se junte con otros estudiantes que viene de otra familia posiblemente contagiada, o de la gripe mala, o del coronavirus, del Omicron, o de lo que sea, y entonces termine este estudiante contagiándose. No es lo mismo que estar en tu casa con, con el entorno familiar. De manera que creo que ambas posiciones son irresponsables, creo que ambas posiciones son muy radicales, en el caso tanto del gobierno como de la ADP. El gobierno porque no escuchó a la sociedad de infectología, y porque no ha tomado... Una sola medida. Hay que ver, señores, esos juegos de Águila y Licey. Hay que ver los juegos de Águila y Licey. La cantidad de gente que se junta sin mascarilla, sin ningún tipo de distanciamiento social, sin nada. Es decir, que el gobierno poco le ha importado esa gente ahí. Pero igual en las discotecas. Eh, veía un meme en, en, la, en las redes sociales interesantísimo que una persona llega a un restaurante y para entrar al restaurante se pone la mascarilla e inmediatamente se sienta se quita la mascarilla. Es una, una cuestión absurda, una ridiculez, porque al fin y al cabo lo que tú vas a hacer ahí dentro es lo que importa, no es el pase desde de, de la puerta hacia la mesa. De manera que la República Dominicana prácticamente se ha dejado a la sociedad, a, a, a, a sus riendas, verdad, que ellos tomen sus propias decisiones, y desafortunadamente ya vamos, vamos viendo el ausentismo laboral que existe en la República Dominicana y vemos también ya como algunos hospitales comienzan a, a, a avisar que están trabajando prácticamente a su máxima capacidad por la cantidad de camas o por el personal que se ha visto reducido, muchas de las clínicas, muchos de los hospitales están trabajando con mucho menos personal porque ese personal está contagiado y está en su casa, de manera que además de que ya tenemos la información de que algunas clínicas están rebotando a los pacientes si usted llega a una clínica contagiado de COVID, le dicen que no, que no lo pueden recibir. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál es la respuesta que el gobierno y que el Ministerio de Salud, como re, como ente regulador de la salud dominicana, eh, le va a dar a esta situación? ¿Se está haciendo algún tipo de investigación con relación a esto? No la sabemos. Carolina. Bueno, pienso, pienso que realmente el gobierno dejó de lado eh, todo este aspecto que tiene que ver con las medidas. Él entendió, al parecer, entendió al parecer que eh, la gente no quiere a aceptar o acatar, ahí entra el ente regulador como, como Estado. Eh, a mí, la parte que me preocupa, la parte que me preocupa es el aspecto infantil, los niños, los centros educativos. Lo demás, eh, creo que no están las condiciones económicas ni de gobierno para hablar de cerrar economía, para hablar de cerrar el país, para hablar de restricciones en lo que tiene que ver con el horario. Es insustentable. Eh, nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Todo el que esté en las calles, el que esté en el trabajo, el que esté en la discoteca, el que esté en el estadio, el que esté en la iglesia, el que esté en la playa. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Si te contagias en el trabajo, si yo me contagio en el trabajo, ¿deje de usar mi mascarilla? Si me contagio en la discoteca, porque estoy bebiendo, estoy boceando, estoy cantando, estoy echando, estoy recibiendo saliva de otro. Si estoy en la playa es porque estoy cerca de una gente sin la mascarilla. ¿Tienes a disposición...? Una, dos, tres, dosis de vacuna y hasta cuatro en caso de opcional. O sea, conoces y sabes lo que tienes que hacer para protegerte de todo esto. Si no lo hacemos, no es que sea imposible aún tomando todas las medidas porque puede pasar. Ahora, Si no lo hacemos y relajamos la medida, como lo ha hecho casi todo el mundo, tienes una alta probabilidad de contagiarte de salir de tu círculo laboral, de salir de tu círculo social. Pues se supone que debemos de estar en, en un proceso de, de no socializar tanto por lo que estamos viviendo. Esa parte a mí no me preocupa porque la gente sabe lo que tiene que hacer el que se contagió, no tiene vacunas, tiene que ir a un intensivo. Un problema para el Estado y un problema para usted. Usted sabía lo que tenía que hacer. Usted tiene que vacunarse, usted tiene que mantener su distancia. Ese es un problema tuyo y le estás causando un problema al gobierno. Ahora, en el caso de los niños, en el caso de los niños, estamos mandando bebés, estamos mandando muchachitos a los centros educativos que por más que se les explique, por más que se le diga que tiene que usar su mascarita, que tiene que llevar alcohol, que eso es mentira, que en la escuela no van a tener alcohol o el gel, donde sabemos que hay centros educativos que no tienen agua, mucho menos papel de baño, toallita. Pero partiendo de que los padres se los suministren. Bueno, nosotros sabemos que los niños no están en condiciones o en esa capacidad de mantenerse cuidado como tal. Entonces ahí sí es, eh, y veo una irresponsabilidad. Veo una irresponsabilidad decirle, váyanse para, para la escuela. Donde nosotros tenemos desde final de año, desde 20. ponga ustedes de antes de Nochebuena donde tenemos una tendencia a la alza en los contagios, donde estos últimos días se ha mantenido estable, pero hay un brote importante. Entonces el gobierno ahí debió de prever, y lo veo muy relajado con este tema de la educación básica. De la educación básica, precisamente todo esto, creo que recae, recae todo lo que pueda suceder con nuestros infantes en la República Dominicana sobre el gobierno. Me parece una irresponsabilidad en todo el sentido de la palabra, de aperturar de manera llana, de manera llana eh, y, y, y así abierta, ¿ves? vayan todos para el que quiera mandarlo el que no. Ahí sí debió de haber medidas, ahí debió de haber restricciones, ahí debió de sopesarse, ahí debió de evaluarse lo que está pasando. Pero como decía en principio, cierro ya, ya diciendo... El gobierno no quiere echarse enfrente frente estos sectores marcados, radicales, que tenían protestas. O sea, de todas estas realidades, lo que dijo seguro, no mándelo el que quiera. Ah, pero ¿y las consecuencias que vamos a tener con nuestros niños? Ahí debe de entrar el ente regulador del gobierno. Señora, no es posible. Sabiendo lo, los efectos que esa gripe le hace a adultos, a gente eh, con vacuna y aún no sea COVID, la gripe que sea que ande, lo metrónico, o sea, vemos cómo pone la gente adulta, Carolina, de esa manera eh, constituye una irresponsabilidad de parte del gobierno a través del Ministerio de Educación el hecho de decir, bueno, es responsabilidad de los padres, es a opción de los padres, es decir, que si un hijo tuyo se contagia en la escuela y eso le provoca una situación de salud eh, de gravedad, entonces, ¿qué va a decir el gobierno? Bueno, fue porque tú lo mandaste, te dimos la opción de no mandarlo y, y entonces constituye eso. Un acto de irresponsabilidad porque se está hablando de niños. de niños. A eso es que él está jugando. Está jugando a eso y está jugando a no echarse de frente a los sectores que entienden que, por todo lo que planteé y que tú sabes, que la gente sabe, que entienden que los muchachitos deben de estar en la escuela y no quiere correrse ese chance, ese riesgo. Entonces lo deja en manos de la sociedad. Ahora, cuando tengamos ese impacto, ese impacto donde eh, todos estos niños, de un punto a otro moviéndose, Dios nos libre, esperemos que no, pues lleguen a un nivel de contagio importante. Y el contagio no sirve nada, porque te puedes contagiar de gripe, todo el mundo le da gripe, le da a tu actitud. ahora Esta gripe, esos muchachitos, no es fácil. Entonces me parece sí. una decisión Mire, una información. Eh, atención a la gente que se está haciendo pruebas en salud pública. Yo les voy a dar un consejo, no pierdan su tiempo. La gente que va a hacerse pruebas PCR en salud pública, eso no se lo entregan nunca. En el caso eh, en nuestro y de amigos nuestros han ido a salud pública hace más de una semana hacerse pruebas y los resultados no llegan. Atención a Luis Rosario. Atención a Luis Rosario, porque a veces se sientan aquí eh, a decir solamente lo que ellos quieren. La, a, a la gente hay que informarle, hay un cúmulo inmenso de pruebas ahí, aquí en San Francisco de Macorís, y la gente no tiene la prueba, ¿para qué se la hace? Si usted se hace la prueba, por ejemplo, para que dé negativo o positivo y, y poder reintegrarse a su trabajo, ¿qué hace usted entonces yéndose a hacer la prueba ahí, que no se la dan ni siquiera en dos semanas? Atención a Luis Rosario Socias, aquí en San Francisco de Macorís, director provincial de salud pública. Dejen eso, porque ¿qué, qué usted gana con ir hacerse una prueba PCR que la prueba no llega? ¿Qué sentido tiene? Usted hace una prueba que todavía en dos semanas no se la entregan. Pues ya cuando viene usted se ha vuelto a contagiar de nuevo. O ya usted está negativo y ha vuelto a contagiarse de nuevo. Entonces, así, de esa manera no podemos. Por eso es que nos, le decíamos desde el principio al gobierno, tiene que tomar medidas. No puede dejar la sociedad a riendas sueltas. Tiene que tomar medidas. Y un, y, una, y, una, y un efecto de eso que estamos viendo ya hospitales que están diciendo que están trabajando a su máxima capacidad, clínicas que no están recibiendo los pacientes, eh, oficinas públicas que están trabajando con la mitad de su personal o con menos, y una cantidad de pruebas que se están haciendo ahí en, en salud pública, las PCR, que no llegan. ¿Por qué? Por el gran cúmulo de personas que está yendo a hacerse la prueba de manera gratuita ahí. Y no gratuita, porque la gente paga sus impuestos, la gente, la cosa hay que decirla. Y entonces, el llamado a, al gobierno tiene que tomar medidas, no puede dejar el pueblo a rienda suelta, porque luego, quien paga la consecuencia de eso, siempre va a ser el propio pueblo. Un error del gobierno. Buenos días, Francis. Buenos días, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Caramba, solito. Sí, estamos solitos aquí. <ríe> bueno, bueno, Carolina está eh, en bueno, Buenos días. Carolina está por ahí vía Viescat. Uh -huh. Ok. Eh, la verdad adelante. es que... Hola, Carolina. ¿Todo bien? Tarde. Bien, adiós. Gracias. Y la adelante. niña. Bien, bien, estamos por aquí. Mira, eh, pude ver que el colegio privado no, no inició hoy. No, lo, eh, en el caso de, de algunos colegios van a iniciar el, el 17 por ahí. Y la ADP entonces entiende que debe ser no menos, no antes del 30. Del 31, ajá. Del 31. Están hablando más o menos de un margen de dos semanas. Cuestión de que ya este rebrote cese o baje su intensidad. Ellos dicen que tienen a, alrededor de unos 10.000 mil maestros en el país que te están presentando síntomas de COVID y que tienen unos 722 Estudiante. que afirmaron haber dado positivo al coronavirus, Estudiante. es decir, que hay una, no, de, de maestros, es decir, que hay una gran, según ellos, una gran cantidad de maestros que están Va contagiados a ser y otros que están en, en verdad eh, con síntomas. Y Yo de sé. hacerlo así estaríamos como estaríamos convirtiendo en vectores Exacto. de infectación a estos maestros y a estos alumnos. Y Entonces, fíjate tú lo que dijo el, el, el ministro de Salud Pública, que una persona con COVID positivo, luego de siete días ya se puede integrar a un, a, sin ningún tipo de prueba negativa. Uno, es decir, uno, que ese maestro, estando positivo de coronavirus, pues, debe ir a la escuela a dar clases estando positivo. Bueno, es incomprensible. Ahora, es interesante cómo pasada semana se decreta de que las licencias por COVID tendrán esa duración de siete días, siete días y que no tendrá que presentar negativas, es decir, un resultado negativo para poderse reintegrar. Simplemente pasaron siete días desde el primer día de síntomas a los siete días, usted se reintegra sin presentar... Eso es interesante porque yo, yo publiqué. Pues ya, no, ya, ya, ya no pidamos la, la, la tarjeta de vacunación, ¿verdad? No, ya bueno. no. Entonces, no, definitivamente Entonces, lo, es que es, lo, lo que ha hecho es. Lo que ha hecho es definitivamente no presentar tarjeta. Exacto, Simplemente ya. usted se presenta. Claro. Y no. Francis, no eso no es lo interesante, eso es descabellado. ¿Eh? Eso no es interesante, eso es descabellado. <risa> ir a trabajar con COVID. Bueno, y no solo eso, lo interesante es que se ha transformado por la resolución de, de la Comisión de Salud todo lo que es el esquema laboral, eh, el esquema de licencias laborales que establece el Código Laboral. Tú no tienes por qué presentar eh, ningún tipo de, de licencia, licencia médica. Es decir, está no tiene que hacerlo. Simplemente tú decir que está, tiene COVID y a la vez te dice que en siete días se se cumple el ciclo de licencia por COVID y se reintegra sin ningún tipo de exigencia de un resultado de pruebas positivas. Mira esto, es lo que a mí me ha... a Atención a los Ajá. empresarios, que, que muchos de ellos celebraron esto sin, sin ver el fondo. Si a ti se te enferman 10 eh, eh, trabajadores de, de 15, COVID, de 15. tú tienes 20. Se te, enferma, se, se te enferman 10. Y esos 10 duran 7 días fuera de, de tu empresa. 7 días seguro van a durar sí. fuera de tu empresa. ¿Quién le paga? Sin licencia. Le va a tener que pagar la empresa. Claro. Porque el seguro no te va a pagar sin una licencia. Porque claro. tienes que presentar la licencia al seguro y el seguro te reembolsa el dinero que tú vas a pagar. Que te lo Atención, da en empresario, cada facturación. De su bolsillo va a tener que salir el dinero de 7 días de 10 empleados. Vayan agarrando por ahí. Se las ¿Eh? empresas se lo están descontando a los empleados No puede No, no, no. Eh, eh, nunca no se le puede descontar haciendo. Porque para eso es el seguro médico No, no puede no, pero la, la parte que cubre No le descuenta los días que cubre la seguridad social Los pues días entonces que lo, está lo, cubriendo la seguridad social Que son tres me parece, no más de cuatro Se lo están descontando a los empleados Pues saber? está violando los derechos no, no, Le claro. está violando los derechos Entonces, si no, lo, si no lo asume el empleador No lo va a asumir la TCS Claro porque es allí que se presenta la, por razones de, de, de enfermedad laboral. Es decir, hay una dificultad que no se previó porque no la manejaron quizá abogados dentro del plan de regularización. Y debe existir un, un mecanismo de, de criticidad a esto porque... Me gustaría saber si confirmar eso, Carolina, si tú lo tienes confirmado, de que la empresa le está descontando la ausencia entonces. Confirmado. Le, le, está, confir confirmado. le está entonces, la ausencia se la está descontando. Eh, eso es que con una licencia médica nadie le puede descontar un día. Sin licencia, no. sí. Pero, Pero con la una licencia médica, establece no una licencia tácitamente, porque ellos han transformado, es decir, han dejado a un lado Exacto. el código. Sí. Y lo que establece las licencias y cómo están establecidas las licencias y Entonces, que un médico sea quien lo determine, porque los mismos médicos ¿Qué? ya dijeron que no están de acuerdo con que le den ese tiempo. los infectólogos. ¿Sí? sí, no, lo, lo infectó, dime, los ¿Qué está pasando no? con esto? ¿Qué está pasando con esto? Que los trabajadores, sabiendo que están positivos, se van a trabajar porque no pueden aguantar que se les descuente ese dinero. Ustedes saben cómo es el, el, la escasez aquí, la gente se planifica. No, que, que no de debieran de de, descontarse. No, claro que no pueden. Pero se van a trabajar, están yendo a trabajar, aún estando positivo, con todo este tipo de, de brotes, de, de gripe, porque se lo van a descontar sus días, prefieren irse a trabajar sin importar lamentablemente a quienes puedan contactar. Bueno, pues eso o sea, yo creo que la comisión. Yo creo que la comisión debe revisar eso bien, y, y, la, y usted que está, que es empleado, que no asista con la condición de COVID y no, te, y no presente ningún tipo de de documentos que justifiquen la TCS de que usted, o en riesgo de salud, que usted está eh, bajo un, una, condición de un, salud. una condición de salud y que no le pague. Bueno, eso va a haber que eh, revisar. Mire.